Hey, hey, hey, hey, what's up, mi gente de YouTube? Bu, bu, bu, bu. Aquí estamos de nuevo en mi canal Sugar XX. XX. Hoy os traigo de nuevo un review sobre Adán y Eva. Esta vez sale Maulio, lo que ha tenido que saciar vuestras ganas de ver más pollas negras en televisión. Esta vez teníamos a Maulio, a otro tipo que parecía un croissant, que le llamaban Iron Man y todo eso, estaba súper mazado. Y a otra tía que era boxeadora. Pues nada, la tía, la tía estaba... no estaba mal, sin más. No me ponía pero tenía muy buena personalidad. Pero bueno, aparte de eso, tenía buen culo y tal. Al principio llega Maulio y se encuentra con la tía y empiezan ahí a, yo qué sé, hablar un poquito y tal, y se ponen a bailar. La tía va de flipada en plan, guay, yo es que sé bailar, yo sé no sé cuánto y tal, pero sin tener ni idea de que Maulio es profesor de baile. Maulio enseña salsa, bachata, merengue, bueno, ritmos latinos y no sé qué más sabrá bailar. Después de haber tenido recientemente a Simbo, por fin tenemos a otra persona que le da algo de gracia a esta mierda de programa. En un momento dado, Maulio se pone, se pone a rapear. O, o lo que pretende que es rapear. Este mensaje va directamente para Maulio. Maulio, si estás viendo esto, eh, no rapees. O bailar sí, pero el rap no, tío. Pero bueno, fuiste gracioso. En nada, que. ¿Vas a despertar a la chica y se te olvida su nombre? Error de principiante Si no te lo sabes o no estás seguro No lo diga El tío este nuevo que viene No, no recuerdo su nombre, a Iron Man le llamaban O Croissant y todo eso Tío, das muy mal rollo Muy, muy, muy, muy mal rollo Empiezas a hablar y el cielo se oscurece Y se vuelve todo gris Y parece que hay tormenta ¿Qué mal rollo das? Te crea una angustia al oírte hablar yo estaba escuchándote y me sentía mal. El tipo da como una tristeza extraña. Dice, dice que hay tres tipos de mujeres. Están las normales, las neuróticas y las pasionarias. No pasionales, pasionarias. Pues resulta que las normales son las tías que solo se preocupan por ir a trabajar, volver a casa y los fines de semana, algún fin de semana, irse de viajes a Andorra. Irse este de viaje a Andorra. Eso es para ella, una chi para él, una chica normal. Las chicas neuróticas son las que te pegan y luego te sonríen o te pegan y se ponen a llorar. Pero ¿con qué clase de tías te has encontrado? ¿Qué clase de tías buscas? Dice que las pasionarias hacen cosas de forma pasional. Bueno, claro, son pasionales, diría yo. Hubo un momento en el programa en el que empezaron a jugar como a verdad, atrevimiento y beso. Qué puto asco. La tía hace que Maulio y el tío se den un beso y luego el tío, el Iron Man Croissant, le dé un beso a la tía y luego Maulio y hay mucho intercambio de fluido asqueroso. Mucho inter... Uh, mucho inter... Uh, mucho inter... Uh. En el programa de pecadores... Es el programa que echan después de Adán y Eva, todo es un conjunto de mierda, pero lo separan en trozos, como cuando caga si se cae primero uno y luego cae el otro, pues algo así. La Eva en el programa este de pecadores iba cachondísima, se lo quería tirar todo. Maulio, mensaje para ti. Tus técnicas de seducción pff, apestan un poco. Como técnicas en sí son una basura, pero si es tu personalidad la estás empleando muy muy bien. Pero no intentes enseñar eso a nadie. No lo hagas, tío. A ti te vale porque es tu personalidad. Así eres, eres así y lo llevas dentro. Yo no compraría tu libro. Tu libro no lo toco, ni con un palo largo. Una parte que enseñaron. Cuando Maulio se levanta. ¡Oh! Que parecía Don Quijote con la lanta ahí. ¡Té, qué, Se giraba y la gente tenía que esquivar. Tenían que apartarse los cámaras y todo. Aparece Coman en el programa... Y todas, absolutamente todas, empiezan a mojar Hasta la presentadora que tiene un polvazo No sé su nombre Tiene un polvazo Y nada, está ahí empieza a mojar toda... Es que todo el mundo mojaba ahí Y porque no estaba el otro, el otro que es gay Joder, porque si no, se lo hubiera tirado ahí mismo Como le miraba la cola el otro día Pero aparte de eso, Coman No, no eres buen cantante te lo digo desde el más sentido pésame, me encantaría que supieras cantar y triunfaras de ello, pero no eres buen cantante. No creo ni que llamarte cantante fuera justo con la gente que canta de verdad, pero que sepas que me mola lo que haces. Tiene, has conseguido, aun sin saber cantar, has conseguido hacer creer al mundo que, que eres cantante. Así que sigue con ello, tío. <coughs> Y ya está aquí todo lo que puedo decir sobre esta gran basura que emite Telecinco, el váter el de la televisión. Si Telecinco es el váter de la televisión, los españoles son, son, son somos, somos, diría yo, somos, coprófagos todos, porque no paramos de tragarnos esa mierda. Si no nos la tragásemos, no la echarían en televisión. Dejar de hacer que esta mierda se venda Está hecho para comerte el cerebro Y secártelo directamente Lo más parecido a un zombie Es un espectador de Telecinco Solo que este no come cerebros, come mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, por favor, Sí come Telecinco, quiero mierda Sí, eso es, eso es Y bueno, no quiero despotricar más Hasta aquí, todo lo que tenía que decir de Adán y Eva como siempre, al disfrute se le canta. Así de papil, al son de compás. El lengua está suelta. Dime qué cuentas. Dime dónde estás. Dime dónde vas. Yo siempre le.